punto en ya estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales al día al día punto también eh, bueno estamos en canal de youtube al día noticias agradecemos a todos por su sintonía y hoy eh, vamos a conversar un tema muy importante ya lo tenemos en pantalla al magister eh, césar ramírez él es director de seguridad y salud ocupacional de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, ¿no? Vamos a conversar con él eh, temas fundamentales acerca de los riesgos laborales eh, en temas de estudiantes y también a nivel de empresas, ¿no? Primero, bueno, le damos la bienvenida a Máster y gracias por estar acompañándonos. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Eh, sí, para mí es... Eh, un honor estar aquí presentándoles sobre temas importantes, sobre temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional, que es una área, es una ciencia que está enfocado básicamente a prevenir accidentes, eh, accidentes laborales y enfermedades profesionales. Bueno, así es, invitamos a nuestros estimados seguidores que compartan la información y cualquier inquietud, inquietud que tengan, pues también pueden realizarla en los comentarios, ¿no? Empezando también, eh, Master, que nos explica un poco el concepto, ¿no? Quizás muchos no conozcan qué significa esto de los de seguridad y, y salud, ¿no? En temas de, de riesgos laborales, explíquenos un poco cuál es el concepto y en qué se enfoca, ¿no? Este... E importante materia, ¿no? De la ciencia. Perfecto. La seguridad y salud ocupacional tiene un objetivo específico, que es tener cero accidentes y tener cero enfermedades profesionales. Dependiendo de la, de la empresa a la que nosotros estemos ejerciendo nuestras labores, por ejemplo, puede ser una constructora, puede ser en el área de un hospital, puede ser en el área de educación, por ejemplo, en un colegio, en una universidad, en un restaurante, etcétera. Nosotros vamos a estar expuestos, los trabajadores van a estar expuestos a diferentes tipos de peligros y diferentes tipos de riesgos. Esos peligros, esos riesgos laborales tienen la probabilidad de causar daño a las personas. Ese daño puede ser lesiones o enfermedades. Lesiones, eh, por ejemplo, contusiones, traumatismos, eh, cortes, eh, podemos sufrir aplastamientos o hasta la muerte por realizar nuestras funciones. Eso primero es un concepto que debemos de tenerlo súper claro. Eh, la seguridad y salud ocupacional es una ciencia que se encarga de prevenir los accidentes laborales. Accidentes que son provocados por el trabajo que nosotros realizamos, por las funciones que nosotros estamos destinados a hacer. Y enfermedades también, enfermedades profesionales también. Las enfermedades profesionales pueden ser provocadas por peligros o riesgos de origen físico, químico o biológico. Si hablamos de físicos, puede ser el ruido. Si estamos nosotros expuestos al ruido, nosotros después de unos años vamos a tener problemas de hipoacusia, por ejemplo, vamos a tener sordera. Pero no es solo eso, sino que también vamos a tener problemas Cardio, cardiovasculares problemas respiratorios que nos van a afectar de igual forma no vamos a poder descansar bien el envejecimiento prematuro también puede eh, surgir por, por causa de este factor de riesgo hablamos de químicos cuando utilizamos solventes o extractos eh, sintéticos que pueden eh, provocar vapores humos partículas que nosotros al, al, al inhalar por ejemplo vamos a poder controlar algún tipo de, de enfermedad. Eh, si a, hablamos de tipo de riesgo biológico, podemos relacionarlo eh, ahorita con el tema del COVID, el tema del virus SARS-CoV-2, que puede provocarnos a nosotros problemas respiratorios, pulmonares, neumoconióticos Entonces, eh, como vemos, eh, eh, todas las empresas van a estar o van a, a, a ser propensas a provocar daños a los trabajadores daños en la parte de salud, en la parte de seguridad. Entonces, la carrera de seguridad y salud ocupacional pretende formar profesionales para que tengan esas competencias, para que tengan esas herramientas para proteger a nuestros trabajadores, a todas las personas que están involucradas. Eh, podemos utilizar técnicas eh, específicas como técnicas de seguridad en el trabajo que están enfocadas netamente a... Eh, a evitar todos los riesgos mecánicos que pueden provocar accidentes <coughs> o eh, utilizar eh, herramientas como la llamamos nosotros o técnicas como la llamamos eh, de higiene, higiene eh, en el trabajo están enfocadas a crear condiciones seguras para evitar enfermedades profesionales que pueden ser provocadas por los factores físicos, químicos y biológicos que habíamos hablado. Así es, bueno, importante... Eso, bueno, muy claro. importante entonces lo que nos está comentando, eh, conocer este concepto ¿no? de prevenir accidentes laborales y, y bueno, los trabajadores están expuestos a diferentes peligros, ¿no? independientemente de la empresa, de la carrera todos los trabajadores están expuestos a peligros diferentes eh, de acuerdo a ustedes como universidad, ¿cuál es esa, ese trabajo que, se, que, que ustedes ven a través de estadísticas? que es más riesgoso aquí en el Ecuador o que ustedes han notado a través de las investigaciones que han hecho? Bueno, eh, esto a nivel mundial. Sabemos que la, en, las empresas de alto riesgo, por ejemplo las de construcción, tienen un alto nivel de riesgo que pueden provocar en muchos accidentes laborales. Dentro del área de producción sabemos que el trabajo en alturas conlleva prácticamente el 30% eh, de... de causalidad de accidentes laborales, entonces nosotros debemos de tener claro, nosotros podemos hacer una determinación de, estas, de este tipo de empresas mediante el nivel de riesgo hay otras empresas por ejemplo que trabajan en, más en el tema administrativo son eh, empresas que no tienen un alto nivel de riesgo sin embargo esto no quiere decir que no hay que gestionar los riesgos porque ahí van a surgir otro tipo de riesgos o van a a, a ser mucho más importantes otros tipos de riesgos, como son, por ejemplo, los riesgos ergonómicos o los riesgos psicosociales. Estos dos tipos de riesgos también provocan un daño en la, en la salud de los trabajadores. Si hablamos del tema ergonómico, decimos que eh, nosotros, si no tenemos todas las condiciones que estén adecuadas a las personas, a los trabajadores, pueden provocar en el futuro eh, trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo. Pueden provocar eh, eh, falta de motivación, que es otro de los temas. Porque si nosotros no tenemos las herramientas, las máquinas, las condiciones que puedan adaptarse a nosotros, nosotros no nos vamos a sentir bien realizando esos trabajos. ¿Y esto qué, a qué recae? Además de sentirnos eh, no saludables nosotros, vamos a repercutir en los objetivos de la empresa, porque no vamos a poder cumplir con ellos. Nuestra productividad no va a ser la misma si es que tenemos unas condiciones altas de, o unas condiciones saludables, unas condiciones que se adapten a mí. Si es que no hay condiciones, pues la productividad, productividad va a bajar y lo que significa en términos generales o en términos eh, finales que la utilidad, la rentabilidad de las empresas van a ser menores igual. Entonces, es muy importante nosotros reconocer estos tipos de riesgos concentrarnos no solo en, la, en las empresas de alto riesgo, sino que en todo tipo de empresa Esto además nos dice ya la legislación, nos dice que nosotros tenemos que hacer una gestión de riesgos en todas las empresas, independientemente de la actividad, de la naturaleza, del tamaño de la empresa. Nosotros tenemos que gestionar lo, los riesgos. Eso nos, nos habla dentro del instrumento andino este, esta, esta normativa que nosotros debemos cumplir. Y es por eso que hay entes como el IES, como el Ministerio del Trabajo, que regulan a las empresas, que piden, solicitan eh, los datos, la información, la gestión que se está realizando en temas de seguridad y salud ocupacional. Así es, bueno, entonces inciden en muchos factores, ¿no? Muchos factores en el tema de riesgos, pero bueno, coméntenos un poco cuáles son esas medidas eh, preventivas, ¿no? Que deben tomar las empresas, que deben tomar las empresas para eh, evitar ¿no? que sus empleados, sus colaboradores, en este caso, pues estén expuestos a, a estos riesgos de, de diferentes niveles ¿no? que usted nos conversó. Perfecto. Para proponer medidas de control, nosotros podemos distinguir dos, medidas de prevención, medidas de protección. Medidas de prevención están enfocadas netamente a eliminar el riesgo, mientras que las de protección hacen eh, una disminución nos ayudan a disminuir el nivel de riesgo. Eso es primero lo importante conocer, prevención y protección. Ahora, si nosotros queremos eh, implementar medidas de prevención o de protección, nosotros tenemos que primero estudiar a la empresa, saber a qué se dedica, cuáles son eh, los puestos de trabajo que existen, cuáles son las personas que están expuestas, además de los trabajadores, tal vez puede haber visitantes, estudiantes que van, eh, X persona... Nosotros, conociendo a la parte de la organización, nosotros debemos de hacer una evaluación de los riesgos. Antes de proponer, necesitamos hacer una evaluación. Y en la evaluación de riesgos, nosotros, en primera instancia, vamos a hacer una identificación de los peligros y riesgos por cada uno de los puestos de trabajo. Decimos, por ejemplo, el supervisor de producción está eh, con estos tipos de riesgos o está enfrentando estos tipos de peligros, está expuesto a estos tipos de peligros o riesgos, okay. El jefe de producción está expuesto a estos tipos de riesgos. El bodeguero, tales. Entonces, es la primera instancia. Nosotros tenemos que hacer una correcta identificación de peligros y riesgos. Conocer cuáles son las condiciones a las que está expuesta estas personas. Esto nos va a ayudar para posteriormente evaluar el riesgo. Y aquí nosotros vamos a medir el nivel de riesgo. La evaluación consiste en medir el nivel de riesgo y decimos, ok, para el primer peligro a la que está expuesto el, super, el supervisor de producción, por ejemplo, está expuesto a ruido, está expuesto a radiación, eh, nosotros vamos a hacer un análisis, vamos a decir y vamos a utilizar tal vez equipos eh, que me van a ayudar a hacer una medición eh, mu, eh, cuantitativa del nivel de riesgo y podemos nosotros determinar si es que este riesgo es trivial, si es tolerable, si es moderado, si es importante o si es intolerable. Si decimos que es intolerable, queremos decir que este riesgo tenemos que, eh, tenemos que eh, controlarlo de forma inmediata. Tenemos que proponer medidas de prevención, medidas de protección de forma inmediata para reducir el nivel de riesgo, para reducir las probabilidades de que ocurra un accidente de trabajo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando específicamente del riesgo, riesgo queremos... Eh, eh, controlarlo. Entonces nosotros podemos proponerle al, al trabajador la utilización de orejeras o tapones auditivos, que lo que me van a ayudar es disminuir el nivel, los niveles de decibeles que van a recibir ellos. Entonces esta es una medida de protección que estamos utilizando. Protección porque estamos disminuyendo el nivel de riesgo. Eh, si es que decimos que queremos aplicar prevención, que es otra técnica, ¿no? que decíamos que es la de eliminación del riesgo, y si estamos hablando específicamente del ruido, Podemos ver, si es que es una máquina que está produciendo mucho ruido, nosotros, la primera instancia, lo ideal es comprar una máquina que no genere el ruido que está generando la otra. Claro que esto conlleva una inversión un poco más alta, ¿no? pero es la forma más adecuada de poder eliminar ese nivel de riesgo. Esto va a depender, como, como lo expliqué, de cada uno de los puestos de trabajo a los que esté expuesto el trabajador. Por ejemplo los puestos de trabajo a los que esté expuesto los peligros y riesgos. No hay una forma general de decir con estos riesgos, con estas medidas de prevención, elimino todos los riesgos. Esto va a depender de las funciones, de las condiciones de la empresa, de la actividad de la empresa. Y lo importante es hacer este análisis, ir identificando, ir viendo y analizando las medidas de prevención, de protección que nosotros podemos eh, ingeniarnos y utilizarlos para eh, cumplir con el objetivo que es no tener accidentes, no tener enfermedades profesionales. Así es, bueno, entonces hacen un estudio de acuerdo a cada caso, ¿no? Ustedes como profesionales sí. realizan el estudio, ¿no? De acuerdo al, al nivel de riesgo que consideran, pues, y dan eh, las posibles eh, soluciones, prevenciones o protecciones a los trabajadores. Eh, bueno, ¿qué dicen las políticas públicas acerca de, de, existe alguna política pública, alguna ley de prevención, de riesgos laborales, salud ocupacional, ¿qué dice eso estimado magister? ¿existe eso aquí en Ecuador o, o falta alguna reforma o que nos comete un poco también para conocer? Existe existe legislación que nosotros las utilizaremos si es que no existiera legislación le aseguro que nadie se preocuparía, no se, no se preocuparían las empresas por gestionar la, la seguridad y salud ocupacional. Esto desde mucho tiempo atrás no existía legislación y había muchas personas que llegaban con, con lesiones, con, trauma, con traumatismos a la casa, que llegaban enfermos a la casa y no había ese control. Pero hubo esa organización por parte de los trabajadores para decir: no, está mal lo que está aconteciendo, debemos de hacer respetar nuestra vida. Necesitamos que, eh, que existan derechos para nosotros, que no pueden a nosotros obligarnos a trabajar 15 horas laborales bajo eh, situaciones insalubres, etcétera o condiciones inseguras. Entonces, desde ese entonces ya se crearon las legislaciones para hacer que todas las empresas puedan respetar la vida de las personas. Y es por eso que nosotros también contamos. Eh, la máxima legislación que nosotros tenemos vigente es la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo, 3 punto, eh, en el artículo 326 nos habla específicamente sobre este tema, donde dice que toda la todas las personas tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Entonces, bajo este artículo... Nosotros, todas las empresas, ya se encuentran obligadas a preocuparse por sus trabajadores, preocupadas por generar condiciones seguras de trabajo. Si es que ellos lo incumplen, pues van a, van a incurrir en faltas, en violaciones a los artículos, que van a desencadenar, desencadenar en, en problemas como hasta el cierre de una empresa, por no respetar las legislaciones que nosotros tenemos y que nos apoyan. Así es. Bueno, estamos conversando con el Magíster César Ramírez, es Director de Seguridad y Salud Ocupacional de la UTPL, un tema muy importante acerca de los riesgos laborales. Y bueno, no hemos conocido algunas eh, prevenciones importantes para que se den a conocer a las empresas y puedan eh, respetar ¿no? los derechos, tener esa responsabilidad de respetar pues los derechos de sus trabajadores. Bueno, conversemos ahora acerca de, tengo entendido que ustedes también como UTPL eh, se involucran mucho con los estudiantes, le hacen un seguimiento también, muchos estudiantes eh, trabajan, estudian, especialmente en la UTPL, que permite esa modalidad eh, eh, a distancia, por motivo de, de cuestiones laborales, ¿no? Muchos trabajan, eh, cómo es ese eh, ese seguimiento que ustedes realizan, esa colaboración, ese apoyo que ustedes realizan a los estudiantes en este tema, Magíster. Perfecto. La UTPL ofrece esta carrera de Seguridad y Salud Ocupacional. Es una licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional. Tiene una duración de ocho semestres o cuatro años. Nuestros estudiantes, como bien lo dice, eh, muchos de ellos trabajan, sin embargo, otros netamente estudian con nosotros. Nosotros ofrecemos para todos nuestros estudiantes de Herramientas que son herramientas competitivas ¿no? Que actualmente nos sirven para poder gestionar esa, Ese intercambio de conocimiento Entre el docente-estudiante y estudiante-docente también Porque nosotros tenemos una retroalimentación De ambas partes tenemos, unas, tenemos plataformas tecnológicas Que nos ayudan al tema de la gestión de las clases Nos ayudan a poder brindar una guía para que el estudiante pueda estudiar de forma autónoma, que pueda desarrollar eh, las evaluaciones eh, para, para conocer si es que estuvo comprendido el tema o no. Tenemos salas en Zoom donde estamos todas las semanas los docentes conectados para poder conversar con los estudiantes. Eh, tenemos... Eh, correos electrónicos, tenemos chat eh, tenemos diferentes tipos de recursos en realidad que nos ayudan a fortalecer ese, ese acercamiento con el estudiante no porque somos de educación a distancia no tenemos esa interacción con el estudiante pues sí la tenemos, nosotros semanalmente tenemos eh, clases en Zoom donde hablamos sobre un tema específico donde surgen preguntas sobre un tema y discutimos sobre ello eso podría comentarles cómo es la gestión en el tema académico, en el tema de la educación a distancia en la UTP, en la Universidad Técnica Particular de Loja? Así es, bueno, esa es la información brindada por el magíster César Ramírez, muy importante ¿no? para evitar y disminuir los riesgos laborales. Y bueno, ya para ir finalizando este magíster, coméntenos un poco, eh, bueno, de pronto, la oferta académica para que aquellos que estén interesados en esta rama, pues, puedan ser parte, ¿no?, de ella misma. Bueno, eh, como les había comentado, la, la carrera de seguridad y salud ocupacional es una licenciatura de ocho semestres, de cuatro años. En el primer semestre ustedes van a poder conocer sobre temas eh, básicos que es necesario que ustedes lo, lo, lo tengan, lo, lo, lo conozcan, como tema de matemáticas, física, química... Aquí nosotros vamos a hablar sobre la introducción a la seguridad y salud ocupacional, anatomía, que es muy importante. Luego vamos a cruzar los diferentes tipos de, de los diferentes semestres. De a poco nosotros vamos a ir profundizándonos más en el tema, en el campo más específico. La ventaja competitiva que nosotros tenemos como universidad y como carrera es que a partir del tercero y cuarto semestre nosotros ya comenzamos a aplicar conocimientos técnicos de la seguridad y salud ocupacional. Ahí nosotros vamos a hablar específicamente sobre riesgos físicos o riesgos químicos o riesgos biológicos en una clase entera. Eh, vamos a tener prácticas preprofesionales donde ustedes van a aplicar todos los conocimientos de diferentes tipos de empresas, van a poder también realizar proyectos de vinculación donde pueden aportar a la sociedad de alguna forma en temas de seguridad y salud ocupacional. Y pues bien, esto es lo que nosotros vamos a formarles a ustedes para que puedan aplicarlo en el futuro. Como, como, como carrera también lo podemos decir que tenemos una ventaja competitiva frente a las demás porque eh, independientemente de la empresa, como había dicho anteriormente, no importa si es constructora, si es de servicios, si es pública, si es privada, no importa. Todas las empresas tienen que gestionar la seguridad y salud ocupacional. Entonces... Necesitamos profesionales eh, que cumplan con estos perfiles y que nos ayuden en el futuro a gestionar esta, esta, esta temática que es muy importante en las empresas. Así es. Bueno, eh, Magister, lo dejamos con sus palabras finales no a las personas que nos están viendo en estos momentos. Bueno, invitarles a todos a que conozcan un poco más sobre la carrera de Seguridad y Salud Ocupacional. Creo que es un, una, una carrera más que nada... Eh, más llamativa para las personas que nos, nos gusta compartir con personas nos gusta saber de las personas nos gusta priorizar a las personas que es lo más importante en todas las empresas vamos a cuidar de ellas vamos a respetar los derechos de ellas de las personas de ellas y mediante esta carrera esta profesión nosotros vamos a poder ejercer esas condiciones más, más ahora que estamos viviendo en un mundo muy competitivo, en un mundo industrializado que cada vez se va desarrollando más herramientas, más máquinas, más procesos o surgen eh, diferentes tipos de riesgos nuevos como por ejemplo estamos viviendo una pandemia. Entonces eh, los profesionales de seguridad y salud ocupacional están destinados a proteger a las personas. No debemos tener accidentes laborales y no debemos tener enfermedades profesionales. Así es, bueno, ahí está la invitación del Magíster César Ramírez, conversando, es un tema muy fundamental en todas las áreas, así que gracias Magíster por esta información, y a ustedes amigos internautas también, muchas gracias por estar sintonizados, en breve estaremos con Ulises Naranjo, quien nos va a conversar también temas muy interesantes acerca de su interés de participar en la política. Muchas gracias a todos. gracias.